Yo no tengo ni idea ¡Oh! Shh, Vale, Máximo, tenemos un serio problema Vale, Sergi, ¿qué quieres hacer hoy con él? Quiero pedirle salir a Aries Es que tenemos un serio problema y es que, Sergi ¿Hay dos Aries? Que eres una impostora, impostora, ¿No eres tú? tú? A ver, ¿Qué chicas soy yo, yo, yo, yo ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Quién de las Es que soy son iguales ya, ya sé que son iguales, ¿y ¿Qué? qué hacemos, Sergi? ¿Qué Cielo, ¿tú o tú? Ella, pero si sí es no, tú, no, no, no, mira, no lo quiero admitir. No, no entiendo nada. Serviría sí, sí, la cosa no. a mí, a mí, a mí, a, no, a ver, a ver, chicas, chicas, chicas a mí, sí, a mí. Oh, sí, oh, sí, oh, vale. Por Dios. ¿Quién de las dos es? Yo, yo, yo, yo, yo. yo. yo. Pero cállate ya. No hay diferencia. Es imposible de diferenciar. No, yo, yo, yo, yo, todo el rato me Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo también. Yo, yo, yo. No que soy yo. Tú eres la Ari con. No, tú. Oh. Vale, chicas, ¿qué? ¿habéis visto claro, que habéis es que que enfadado a Sergi? Está. Ya, ya lo he visto, pero es que se enfada, tío Es porque que es quiere decirle de una, una no. cosa que es... Que es, es mi impostora! ¡Ya, ya, ya, oh. ya, ya, ya, ya, ya! ya Silencio, te silencio, te silencio. Habéis enfadado a Sergi y os quería decir una maldita cosa, así que ¡me voy! Vale, pero yo soy Ari. Yo soy Ari. Yo soy Ari. ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! no sé estoy pensando qué puedo hacer porque uf, no sé cómo saber quién es uf, no tengo bueno Cetti no pasa absolutamente nada hermano no pasa eh, eh, tienes el ser. Que más a ver es una pequeña estrategia ¡Ata! que yo he aprendido con las chicas sabes ah no me quieres flores tío pero Cetti que simplemente lo que quiero hacer es ayudarte que no te quiero hacer nada más tío Hola Ari, te regalo una No, no tiene flor, pero <ríe> Y es que Sergi, tú te vienes así Y le dices, oye, querida mía Te doy un ramo de flores Como un caballero Y tú dirás, oye, ¿y cómo voy a reconocer quién es Ari y quién es la ¡Pues Muy fácil, tío, si es que Arta lo tiene aquí Todo full mega ultra pensado Si es que sí, tío, Super bien Super bien El caso es el siguiente El pasar de los años me ha enseñado que a las chicas les encantan las flores Bueno, eso es una de las cosas que más has aprendido de vale. mí, ¿no? Como tú ya has regalado flores Ari sabe su reacción, ¿verdad? Sí Entonces la cosa es que si tú ahora mismo vas Y le regalas las flores a una de las dos Automáticamente sabrás si le has regalado a la Klo Porque no será la misma reacción Pero si le regalas las flores a la Ari de verdad claro. Sí Hermano, si es que soy el mejor Si es que a mí en me decían arte entonces el 5 más 5 16 entonces fácil sencillo para toda la familia que sí no porque estoy como no 16. Tú cállate la boca y cállate la el y ven a tía vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale la vale vale vale vale vale es yo? vale vale ¿Qué dices? ¡Oh, ¡Flores! ¿Sergi? ¡Hola! Que no, Sergi, que no ¿Tú estás 100% segura que ella es Dani? ¿verdad? Que no, que es sí, la área sí. blanca Me ha copiado la ropa, me ha copiado la cinta ¿Qué más quieres? ¿La tenía per... yo? ¿La tenías tú? Sí, tú? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Que me espías tú ahora la mañana o qué? Vale, vale, vale eh, vale. vale. Andy, tú ¿no? estás 100% segura porque la vas a liar ¿Te gustan las flores? Sí, me encantan ¿Qué para eres estúpido o qué te pasa? tú qué te crees? Pues Ari, porque soy Ari No, Ari soy yo No, soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Que no te enteras, soy yo O que no te enteras eres tú Mira, guapi, te puedes ir yendo por la puerta Que la tienes más bonita tú que yo Porque yo soy Ari Claro las flores es Ari no Pero tú la tienes más bonita Sí, pero tú la tienes más bonita Pero no decías que siquiera ya Mira, me estoy enfadando ya Los, Ari, no da igual. Lo Creo te que. No se si está, se está empezando ahí. a liar bastante, bastante, bastante. Los al canal, darle like. Porque Sergi está ahora mismo súper mega cabreado. Incluso ha tirado flores. Sí. Sí. Mira, eh, cada flor para cada una, ¿vale? Sí. Eh, yo voy a hablar con Sergi. Vale, Arta, tenemos que hacer una cosa que es decir un montón de preguntas. Y quien las responda más bien, pues. Vamos, que hay que hacer un interrogatorio a ver quién conoce más a Sergi. Y la que te conozca más, pues. Será la verdad. Será la Ari, de verdad que Voy a hablar, chicas. Yo soy Ari 1 y tú eres Ari 2. ¿Qué te, dos? ¿Te ¿tú? ¿Tú crees, A ver, a ver, chicas, chicas. Es que me creo la Ari un segundito. Es que chicas, chicas, chicas os voy a proponer una cosa. ¿Queréis subir arriba y demostrar quién sí, es Ari 1 sí, sí, y quién es sí. Ari 2? Sí. Vamos al cuarto porque ahora empieza la investigación. ¿Quién es la que conoce a Sergi? ¿Quién es la Ari de verdad? Pues Sergi, aquí están. Yo me, sé, me voy a sentar, me aquí? Voy a sentar ¿Sí? aquí. Me voy a sentar en el cuarto. No, mira, yo me he sentado antes. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque ya está, que no me vas a quitar el sitio, la verdad No es tu sitio, a ver, no pone nombre igual, Hay etiqueta igual, por aquí me porque a lo mejor ¡Ari, me Ari Ay, me la, Venga, Ari, poneros no. a los lados Vale, vale, chicas, ya <risa> Ari, Ari 2, ¿no? O... Sí, Ari 1 Ari sí, No, Ari dos. que no, no te lo va a firmar una clon, ¿no? ¡Ari 2! Pero que estás sentada, sí, eh. ¿Yo? Vale, vale, ya está. Ari, ven, da, dame la ven, mano. Y si, siéntate aquí de una maldita vez y ya dale, está, dale, tío. Una cosa. Me llamas Ari1 y entonces si ¿sí me siento. Venga, ahí? vale, va, dale, Ari1 Ari uno, uno, va. va. Vale, Ari1 va, siéntate ahí. Lo están diciendo porque se lo has dicho tú, si no, no lo piensan. Eso es lo que yo quiero que lo digan y se lo crean. Ya, pero no, como no se lo van a mentiras, creer, Que no, no mentiras, se lo van a que se creer. Hola, Arta, ¿cómo estás? No te conozco Bueno, va, chicas, sentados, sentados, que Sergio os tiene que hacer un par de preguntitas para saber qué que te Que no, que me sentar a la derecha. Ya está, que te sientes ahí, y una y punto. Estaba la maldita leche. Todo el día maldita mente discutiendo Maximus Squad. De verdad, suscribiros acá canal, un pedazo de like Porque más del 60% que está viendo los vídeos No está suscrito al canal De verdad que la que se está liando es parda, parda, parda Así que por favor comencemos con las preguntas Primera pregunta, va Vale, primera preguntita A ver ¿Cuándo es mi cumpleaños? No, es uno de mayo! Me cago en la te he dicho yo primero. ¿Qué dices? Lo he dicho yo primero. Está captado, has dicho el 1 de mayo. Uno y yo he dicho mayo. 1 de mayo. El el mayo 1 entonces de lo, mayo, lo he dicho yo primero, mayo, ¿no, Lisa? Vale. vale, vale siguiente... Dale, Sergio. ¿Cuál es mi signo de no. ¿Me cago en la leche? A la leche. ¿Cómo? No entiendo absolutamente nada tío. A ver Qué rabia que me está dando esto, tío Y a mí también Y es que mira, las clones, tío, porque, las odio porque, porque se Yo que mira, quería ¿verdad? tener una gemela Pero una gemela de no mí. estúpida no Ya, se ya se está, ya ya está, está, va Vale, ¿cuál es mi color favorado? Madre wow. mía se lo yo madre yo Vale, Sergio, escúchame Las preguntas si sean sí, fáciles No sé No sé cómo maldita Las dos Porque una será la clon Y otra será la real Saben tantas cosas A tengo que decir una muy difícil Algo complicado, de verdad Que solamente sea para Ari A ver Algo que sí, no haya sé salido en, la, en, en los vídeos. ¿sí? Claro, es lo único que vas a ver, Ari, porque es, estaba en mi clase. Vale, perfecto. ¿Qué nota saqué en el examen de medio 845? Me cago en la leche. Oye. ¿Pero cómo se sabe la cosa? Si vos... Porque yo estaba en su clase. ¿Qué te dices? De que tuvieras un pingañillo. es que verdad. dos, Ari, ¿sabía? no en mi clase. ¿Cómo sabe la maldita clon? ¿Qué es lo que ha sacado, Sergi? No tengo ni idea porque yo no le he hecho nada. ¿What? Como que había mucho viento tenso, o sea, me estoy notando como que me estaba ahora mismo comiendo todo por dentro. Como Eso es. vamos a alegrar un poquito el día a la gente y después vamos con lo que teníamos que hacer. ¡Hola! ¡Vale, vale, vale! ¡Hola! ¡Qué, susto? ¿Qué es esto? Absolutamente todo el apoyo que habéis dado en este pedazo de libro Porque este es el primer libro de la Maximum Squad Bueno, faltan Franela, Guille Becario Que bueno, ya se está gestionando para próximos libros Pero el caso, chicos, es que este es un libro diferente ¿Cómo que diferente? Es diferente porque vosotros, Maximum Squad, vais a ser parte del libro Es decir, es una aventura interactiva Es decir, que la gente, al final de cada capítulo Puede elegir lo que hace la Maximum Squad ¡Vamos! Okay. Así que daros prisa y decírselo a vuestros padres ya. Y por cierto, el libro de la Máximo Squad salen en absolutamente todas las ideas más cercanas a vuestra casa el 4 de mayo. ¡No queda nada! Efectivamente, por lo cual, todo el mundo a comprar el nuevo libro de la Máximo Squad. Y Máximo Squad, por fin ha llegado el día 24. Por fin vamos a dar más ganas. Que hicimos en San Jordi que fue justamente ayer. De verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y yo tengo que elegir a un ganador. Pero es que la cosa es que no sé a quién elegir porque todas las fotos me gustan me encanta, me encanta esto de las cosas es que se suponía que iba a dar el ganador justamente hoy, pero lo vamos a aplazar hasta mañana, ¿por qué? pues porque tenemos justamente estas 6 fotos son las que más originales nos han parecido a toda la Maximum Squad, una, super chula dos, me encanta, tres, me flipa, esta me alucina, esta me super y esta es que ya ¡pum! así que ahora mismo en los comentarios hay varios comentarios míos puestos con el número 1, 2, 3 4, 5 y 6, así que siempre Simplemente lo que tenéis que hacer para votar es darle like a uno de esos seis comentarios con el número de la foto que más os ha gustado. Así que vosotros vais a decidir quién es el ganador de San Jordi, máximo. Que por cierto, muchísimas gracias porque hemos sido el autor número uno. Muchísimas gracias, máximo, Absolutamente todo San Jordi Así que ya sabéis, los libros en la primera línea de descripción También está la de la Maximus 4, este libro también lo hemos petado Estáis oh, ultra mega super locos Así que sigamos con el vídeo Vale, Ari, a ver, clon ¿De, ten... de qué? O oh, Ari, no sé, ¿De no, de no, qué? No, no sé si eres Ari, bueno, no, no no pasa nada más a nada Donkey Kong <ríe> yeah. Sergi, aquí tenemos con el futuro Calvo, o sea, literalmente se le ve yeah, Pero de ¿no? bueno, na cara adivinanta Tengo escamas, no soy un pez Tengo corona, no soy un rey Soy una fruta, ¿qué soy? Eh... ¡Ay, cómo se llama? ¡Un caballo! Está ahora mismo en plan, rollo, ¿qué me está contando este tío que va de rojo y es más feo que una maldita caca? Pero bueno, es muy fácil, a ver, la manzana, ¿por qué? La manzana, 100%, por eso, mira, la manzana me ha sabido de pequeño <risa> Pues no es una manzana <risa> Hostia. ¿Es una fruta o una verdura? ¿Es una fruta? ¿Una taliza? ¡No! Una verdura ¡Estúpida! <risa> Tiene corona Tengo escamas y no soy un pez Tengo escamas y no soy un pez A ver, ¿frutas con escamas? Sí Pues una fruta con escamas, claramente Tengo corona No soy un rey Soy una fruta ¿Qué soy? El kiwi Tú sí ah. que tienes cabeza kiwi Una pista. ¿Qué fruta vive debajo del mar? Una piña ¡Muy! ¡Vamos Joder, a la piña. primera! Ah, primera, madre, primera, madre, primera. ¡La primera! ¡Vámonos! Los... ¡Ah! ¡La piña! ¡Ey! ¡Qué rápido lo has hecho, tío! ¡Eres el poque diablo, hermano! No, no, no. ¡Muy bien! ¡Es una piña! ¡Bien, Ari! ¡Bien, Ari! ¡Bien! ¡Una piña! ¡Muy bien! ¡Una piña! ¡Ah! ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Vamos! ¡Oh! Que oh, Ah, Vaya adivinanza de cacota. Una piñota. Y os queríamos también preguntar la opinión de Maximo Squad. Y es que al final, de, la verdad es que no tenemos ni idea qué hacer con todo el tema de Max. Está en Rumanía, tío. Estamos dudando si ir o no, porque puede ser peligroso. Ahí está la cosa, Máximo Squad. Comentaros en los comentarios qué deberíamos de hacer: ir a por Max a Rumanía y hacernos un viaje hacia donde esté él. O qué es lo que deberíamos de hacer porque es muy peligroso. A ver, Sergi, te tienes que decidir por una de las dos. ¿Es quién? Ya, pero yo tampoco sé quién es quién. No sé, tú conoces a Ari, tú has sido su maldito novio. Ya, pero es que están acertando todas las dos. Ya lo sé, pero es que entonces, ¿qué hacemos, Sergi? Tienes que decidir por no sé, una o por no, otra. No, pito Pito, yo que sí, sé. Sí, Pito Pito, Gorgorito. Y si me toca la clon, bien. Y si me toca la Ari, pues bien, ¿no? Sergi, tenemos que saber quién es la maldita niña. Es que no sé cómo hacerlo. Ya, es que es que tampoco, tío. O sea, es que aceptan todo. O Sergi, a ver, la verdad es que tú vas bastante guapa con tu cadena super, mega, ultra fresca. Pero te tienes que decidir por una de las dos chicas, tío. No sé. Que las dos son Ari Ya, ya sé que las dos son Ari tío. Pero si tú quieres estar con una o con otra, te tienes que decir ya. Porque se están reventando entre ellas para ser tu novia. Pues que yo no sé cómo hacerlo. O sea, Sergio, se están peleando por ti. ¡Tú es que yo lo sé, pero que no sé cómo... La verdad es que tenemos un grave problema Porque es que no sabemos quién es Ari Si lo llegara a saber es que saldría directamente con Ari Pero como... Es que no... imagínate que tú de repente vas Y le pides salir o empiezas a ser novio A la chica que no es Pero es que claro, tú no te enterarías de que esa no es la chica ¿Sabes? Claro, es que... O sea, es la Matrix, los números cayendo por el espacio, absolutamente todas las cosas raras nos están pasando a nosotros Pues Sergi, solo te queda una cosa, hacerlo a sorteo A ver, sí, pero ¿cómo? Pero escúchame, que no tiene maldita mente sentido que lo hagas a sorteo porque imagínate que besa a la otra chica y no a Ari de verdad Bueno, pues mala suerte, se dará cuenta que no es la de verdad y podrá ir a a Pero la ¿cómo verdad? se va a dar cuenta que no es la verdad? Ese es el problema, Nakar. Hombre, porque cuando le da un beso a la que no es de verdad, pues la que no es de verdad yo creo que no quiere a Sergi, ¿no? Es que se están peleando las dos por él Ah, amigo, pues vaya problema, ¿no? Sí, la verdad un problema bastante grande Es que las dos son iguales Bueno, pues hazles más preguntas Sí, pero es que van a responder todo el rato igual Es que se saben todo de Sergi En plan, de pay a pay, su cumpleaños, su color favorito Absolutamente todas las dos Bueno, pues Sergi, te toca hacerlo a lo random, es lo que hay a ver, Sergi, real, ¿tú quieres ir a una de las dos y besarla? A ver si ¿sí esa chica va a ser Ari o no es Ari A ver, es que mira, imagínate que no es Ari Ari verdadera se enfadaría conmigo Bueno, pero tú tienes que decirle a la Ari verdadera que como no sabes cuál es, pues es lo que hay Ahí está la cosa, es que no tenemos ni idea de quién es la Ari verdadera Es pues que es lo que me está rayando ya ar... Sergi, pues tienes que hacerlo aleatoriamente y punto Vale, pero no sé cómo hacerlo Mira, Sergi, lo que tienes que hacer es aprender de mí y quedarte con las dos Con la clon y con Ari No, ¿Y de de las caso, es no, vergüenzas caso, que no, no, de... Ver, caso, ver, no caso, no le hagáis caso a Que sí, sí, que puedes hacerlo, que son iguales nada. también es cómo? buena idea, una, una para cada día no, pero, pero, pero, ¿Cómo no va a salir de con dos? No, no, de no, de no, de no, de no, de no de no, Tú, vete mal, vete mal, Para. Tira, tira, tira con King Mejor no, yo no, voy a decir por no, una Porque con dos ya es muy difícil Ya cuesta aguantar a una, es complicado Pues imagínate con dos Vale chicos, desearme suerte porque yo voy a por una, a la que sea mucha suerte, siempre, al rojo seguirlo, porque la verdad es que quiero ver lo que pasa aquí, porque se va a liar una parte como se equivoque, va a ser espectacular, se va a liar una de cora, ¿qué hace vosotros de yo Vale, yo no tengo ni idea, ¿qué? ¡Oh, no! Sí. ¡Oh, no. ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Y se va! ¿En serio, Arta? ¿Cómo has permitido eso de verdad? Yo que sé. Que supone, ¡Arta! ¿Pero tú eres Ari no? ¡Yo soy Ari, Arta! ¡Máximo Squad! Sí, ella es la Ari, de verdad. Creo que la hemos liado. ¡Parda! Mañana. ¡8 y 40!